Hola, yo soy Camilo del Instituto Mexicano del Sonido y están en Estereofónica. Hola, muy buenas tardes. Hola Maritza, ¿cómo estás? Muy bien, no, pues para mí un gusto tenerte por aquí, para nosotros aquí en Colombia, bueno, tú eres un gran referente, no solamente en tu país, sino también aquí en Colombia entonces pues un gusto para nosotros poder compartir de esa experiencia y este gran álbum que estás lanzando. Igualmente pues ya, tú sabes que para mí eh, Colombia tiene, pues es yo creo que mi, mi, mi segunda casa, ¿no? Eso es un, un lugar que considero cada vez que voy, un lugar lleno de amigos, un lugar feliz. No, y nosotros también la misma percepción con los mexicanos, además, que la buena vibra de ustedes me encanta, y tu música, que es algo muy representativo, no hay nada más lindo que escuchar algo que no solamente resalte la cultura, sino la identidad, que nos deje mensajes y que nos enseñen algo positivo, y, y tú nos brindas de esa buena vibra, y eso, eso es genial, genial, y por eso de una u otra manera eres un ícono. Y hay algo muy característico que encontré en este álbum, y es que tú de una u otra manera le estás dejando un mensaje a esos recuerdos, a una carta de amor a, a tu ciudad, de, de lo que era como ese pasado, de, lo, de como todos esos recuerdos. Si nos vamos al baúl de, de ese pasado, para empezar, ¿tú qué recuerdas de ese Camilo cuando era niño? Pues eh, mucho, mucho como eh, recorrer la ciudad y como eh, esas primeras veces que te subes al transporte público, o las veces que las primeras veces que viaje en metro, como, en, como esa ciudad que te sorprende todavía, ¿no? Eh, como que la, la, el disco era un poco pensar en esa como esa ciudad que cambia. Eh, y que cambia todo el tiempo y que de repente ya no es la misma de cuando sí. eras niño, ¿no? Eh, en realidad es una historia de, de gentrificación, un poco la, la ciudad, se la, el nombre del disco se pudo haber llamado Bogotá o Los Ángeles o Toronto o muchas ciudades que han cambiado muy rápidamente por, por el progreso y algunas cosas son muy buenas y otras eh, no tanto, ¿no? Como, pero eh, eh, al final, sí, las ciudades pues cambian de como eran a, a como son hoy en día, son totalmente diferentes. ¿no? Totalmente de acuerdo. Si tú te fueras a, no, a esos recuerdos que tú dices con los que tuviste para poder crear este álbum, si te pasara, no sé, sea, algo como... Volver al futuro, que tú llegas, pero con, con la mentalidad que tienes ahorita, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurriría teniendo todo el conocimiento de lo que va a pasar en un futuro? ¿Qué, qué te gustaría abordar? Ay, pues, eh, eh, me gustaría, no sé, fíjate, creo que tuve una, una infancia feliz y como que eh, disfruté mucho la ciudad y gracias a la ciudad y a encontrar discos eh, antiguos, de cumbia y de otros que no necesariamente eran eran di discos mexicanos eran de toda Latinoamérica eh, gracias a eso empecé a tener un amor por, por la música tradicional eh, y, y creo que de eso no lo cambiaría eh, al contrario, eh, hubiera ahorrado más dinero para comprar. también hay algo que se resalta bastante y es el que hayas obtenido grandes colaboraciones en este álbum. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil o qué tan fácil puede ser el llamar a los artistas y solicitar una colaboración? Bueno, tú tienes 15 años de trayectoria, pero ¿cómo logras esto? Pues mucho es como mmm, gente que te vas encontrando en la vida, en de gira, eh, en, en shows, en el estudio, entonces al final son gente que convives mucho tiempo, intensamente, por, por momentos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hice una colaboración con La Perla eh, de sí. Bogotá, que es un grupo increíble, eh, muy poderoso, de mujeres haciendo o inventando una, un nuevo sonido de la cumbia, eh, colombiana. Creo que a ellas las conocí por ejemplo en un en un eh, en una de, de mis viajes a, a Bogotá tuve oportunidad de ir a su estudio y me tocó conocerlas y, y, y, y para la siguiente vez nos juntamos en el estudio y fue increíble y creo que así es cada colaboración. Por ejemplo, con Dame, con, con Graham Coxon eh, de Blur había, había tenido contacto años antes con Damon Algern, el cantante de Blue, eh, para hacer una colaboración que al final no pasó, pero él me ayudó a poder tener la, la colaboración de Graham en el disco. Eh, entonces, bueno, vas haciendo durante años eh, eh, conexiones, amistades, eh, y, y al final las colaboraciones no es que... Eh, abras como una lista a ver qué, qué puedes hacer, sino que son cosas naturales que dices, ah, vamos a hacer algo, ah, sí, qué padre, y, y pasa, ¿no? Y a la hora de hablar de colaboraciones, o sea, por ejemplo, en tu caso, llamas al artista, tú tienes ya todo organizado, es una colaboración de parte y parte de, de, la, de las propuestas, o tú normalmente o sea, ¿cómo, cómo se, se trabaja ahí el, la colaboración a nivel general? Pues depende, depende, no no hay un camino natural. Hay veces que te juntas en el estudio y te pones a hacer música y algo sale, o no, y ya no la usas. Pero eh, generalmente sí, algo, algo saldrá, ¿no? Eh, y, y la otra forma, pues es, es eh, tienes una canción que, que necesita ciertas cosas, como una guitarra, y buscas algún guitarrista que que te guste y que tengas ganas de colaborar con él. Eh, entonces, eh, creo que no hay un camino, pero pero mucho empieza por la amistad y por porque tengas algo en común y sientas que, que puedes aportar en, en, en el proyecto. ¿no? Y ahora, verlo terminado, ¿cuánto te tomó desde que empezaron a planear, a escribir y ya ver el resultado final? ¿Qué tanto tiempo fue? No, bueno, años, años enteros de, de mucho trabajo. Yo creo que me tardé unos dos o tres años en hacer el disco eh, porque lo iba haciendo cuando estaba de gira, entonces viajaba a un lugar y apartaba un tiempo para... Eh, meterme al estudio de grabación con, con ciertas personas o músicos o yo solo, eh, y así fui grabando por todo el mundo, de eh, grabé en, aquí en México, en, en, en Los Ángeles, en San Francisco, en, en Escocia, en, eh, en Bogotá, eh, en Jamaica, no, no sé, fue una locura, eh, de wow. donde me, llevaba la gira, te, te, me, me, me ponía a, a trabajar un poquito en el disco. Hay algo que tú mencionas y me parece una locura, y es eso que mientras vas de gira, vas trabajando en el tema, y no hay lugares en específicos en el que tú digas, bueno, para yo componer tengo que hacerme en tal lado, ¿Cuál ha sido ese lugar que tú dices súper extraño, que te surge esa idea y comencemos a, a escribir o, o a experimentar? Pues para este disco fue, yo creo, que un lugar que se llama Los Cabos, que es en el sí, norte de la ciudad, del país, en México, eh, que es un lugar eh, que es, hay, hay avistamiento de ballenas. Entonces, eh, estábamos, invité a mi amigo Joe Crepúsculo a que pasáramos unos días para componer ahí. Eh, y era increíble porque estabas viendo ballenas pasar así, brincar de un lado a otro. Y, y luego ya, cuando nos aburríamos de ver ballenas y delfines, nos metíamos al, al, al estudio de grabación. Y, a, y trabajamos un poquito ya todos llenos, eh, insolados de tanto calor que habíamos recibido eh, y, y, y muy emocionados de ver ballenas, que es una locura. Eh, entonces, bueno, fue, fue raro, pero fue muy bonito, como una, un, un, fue una colaboración mágica. Espectacular, ¿no? Y en, el, en un sitio así, maravilloso, o sea, espectacular. Llegar a inspirar no, pues, ¿cómo no? Y... Sí tú siempre normalmente has tocado el tema político, te gusta hablar de ello. ¿Este álbum qué tanto tiene de, de ello? Pues eh, tiene un componente político. Hay, hay sobre todo un par de canciones que hablan de eso, de una que se llama My America is not your America, que es un poco una... Era, un, era una reflexión de del de trompismo y de cómo Estados Unidos no, no quería o no tenía un plan de incluir al resto de América, en Sudamérica eh, y, y eso, eh, pues fueron años súper difíciles y esa canción era como mandar ese mensaje optimista. Y la segunda es el fin del disco, que es una canción que se llama Los Lunatics, que es una un cover de una canción... Eh, inglesa de los ochentas, eh, de un grupo que se llama boy Tree, que eh, la letra dice eh, los lunáticos toman el poder del manicomio. Eh, un poco haciendo la referencia de los, los líderes de nuestros países eh, es, son eh, están, están haciendo muy mal, y están locos. Eh, y, y esa, creo que es, es increíble porque es una canción que tiene pues tendrá unos eh, 40 años y, y sigue siendo tan vigente como cuando se escribió. Genial. ¿Tú cómo ves actualmente con esto del políticamente correcto? Que hoy en día, aunque se habla de libertad de expresión, de una u otra manera el dar tu opinión es algo arraigado, que porque genera polémica, porque te juzgan, o sea, siempre es, es muy complicado. ¿Cómo ves el tema de esto en la actualidad? Pues, mira, yo creo que es un tema complejo porque uh -huh. hay que, por un lado, hay que empezar a ser eh, más cuidadosos en muchas cuestiones de género, por ejemplo, de género, de raza, eh, que durante muchos años se tomó eh, muy a la ligera y que de repente eran bastante ofensivos. Entonces, yo creo que por un lado estamos entendiendo una realidad donde sea más incluyente el mundo. Y eso está bien. Eh, por otro, eh, creo que la, las redes sociales pues, dan una amplificación al mensaje muy grande eh, y es muy fácil salirse de contexto. Eh, entonces, bueno, pues eh, creo que es, es, son épocas interesantes. Se está definiendo hoy en día cómo, cómo va a ser el, el futuro lenguaje del mundo. Eh, y con ello, pues, creo que tiene que haber muchos cambios. Yo, yo sí estoy de acuerdo que, que tiene que reformarse muchas cosas que, que igual no estaban bien en el pasado y que ahora, eh, conforme vamos avanzando, pues, eh, nos damos cuenta que se pueden cambiar. Ok, y teniendo en cuenta el tema de la pandemia, de esto tan difícil que estamos pasando en cuestión, que han cambiado la manera de trabajar y que las redes sociales precisamente y la tecnología ha ayudado, pero en actualmente, ¿cómo vienes trabajando el tema? ¿Qué tanto les ha afectado? ¿Qué proyectos tienen ahora? ¿Los festivales? ¿Cómo va a ser la participación? Pues eh, muchísimo, imagínate, eh, de estar girando todos las semanas, por todos lados, eh, de repente eh, frené en seco, ¿no? En, eh, y, y no se ve para cuándo vuelva, se reactive la industria de los shows en, en vivo, ¿no? De los conciertos. Eh, entonces yo, en cierta manera, eh, me dediqué al estudio, al estudio de grabación, a, a producir muchas cosas que tenía... Eh, ahí y, y seguí haciendo lo que siempre hago que es música de películas y, y, y trabajar con otros artistas como productor eh, entonces eh, me ayudó muchísimo como terapia y me y la verdad es que si no hubiera tenido mi estudio de grabación y no hubiera hecho esos proyectos eh, me hubiera entrado una ansia tremenda creo que fue mi, mi salvavidas para mantenerme sano todos estos meses y algo que hayas aprendido nuevo que de pronto no sabías que que podías hacerlo, o no sé, algo también de lo cotidiano, ¿no? De la cocina, o algo que te gustaría experimentar y que lo hiciste. Pues dos cosas. Empecé a correr y, y de no correr ni, no podía correr ni un minuto, yo creo, y ya te ahora corro 90 minutos, una hora, hora wow. y media. Eh, entonces creo que eso fue increíble y fue súper terapéutico y el segundo es eh, que adopté un, un perro rescatado que, que, eh, que me ayudó mucho a, a canalizarle mucho amor en estos en estas semanas y, y como eh, soy fan, fan de los perros pero eh, ha sido muy bonito como ver otra vez un perro, un cachorrito y, y entenderlo y criarlo y eso que hiciste es divino, no hay nada, yo, yo voy en contra de que a las mascotas las compren, siempre he estado como en contra de eso, y mejor darle la, la oportunidad a tantos animalitos que hay en la calle, esta, esta parte de, del rescate, ¿dónde lo encontraste? Pues el pobre estaba con eh, sus hermanos, estaba en una zona, eh, pues estaba en una zona fea con y los encontraron en una cajita, eh, ahí todos abandonados, y lo habían adoptado una familia y lo, lo devolvieron, porque eh, tenía mucha energía, y, y me rompió el corazón cuando vi lo leí en un Twitter, y vi el Instagram, eh, vi su carita y dije, no, es que eh, tengo que hacer algo, y, y fuimos por él, y, y ya nos flechó, se volvió nuestro... Eh, pues nuestra adoración es un perro fantástico le Ay, recomiendo a todo el sí. mundo todo el mundo debería adoptar, la verdad es, es, es muy bueno y le haríamos un bien a muchos a muchas eh, vidas perrunas o gatunas totalmente de acuerdo contigo y bueno, también nos flechas tú a nosotros porque eso es lo que me encanta de lo que has hecho más allá de lo, de lo que generas con tu música, eh, el artista que eres, es que lo que tú haces con tu música también lo haces como persona. Que hay muchos que hablan muy bonito, pero a la hora de ver la realidad son otro tipo de personas y tú has sido muy transparente en ello. Y bueno, te aplaudimos y con ese tipo de cosas nos sorprendes aún más. Gracias. Y veo una colección increíble en la parte de atrás. ¿Alguna vez has contado qué tanto tienes? Ah, sí, caray. Eh, es una pared de muchas. Mira, ahí hay un ¡Wow! eh, eh, Y ahí tengo varias paredes así. Eh, sí, la última vez conté creo que 45 mil CDs y 35 mil vinilos. O sea, un mundo. Increíble. Sí. De recuerdos, memorias y un montón ahí. Sí, bueno, cada, por ejemplo, cada vez que, que voy a Colombia, me regreso con una maleta llena de viniles. De eh, voy a esas tiendas ahí en Bogotá, en el centro, eh, que son sí. zapaterías, tiendas de viniles y me enloquecen, me encantan. Súper, ay no, Camilo, muchísimas gracias, en serio, que nos compartas como como todo esto que estás haciendo, es un álbum que tiene eh, historia, que tiene momentos, recuerdos. Y, y está muy, muy genial, por favor, para que invites a la gente a escucharlo, a que, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues a uh, toda la gente, ya está disponible en todos lados, en la plataforma que, que utilicen y que más les guste, está disponible. Y... Y ya, pues óiganlo, eh, tírenme un tweet eh, si les gustó, si no les gustó. Si no les gustó, no me lo tiren, pero. <risa> no, mándenme un. Ah, me gustó. No, no es cierto. Como dicen ustedes, como dicen ustedes está padrísimo. Está padrísimo. <risa> Exactamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un honor tenerte, charlar contigo, eres eh, tan. No o sé, sea, tienes una vibra tan genial que, que lo impregnas a uno. O sea, es, ah, mil, mil Gracias por tu tiempo. Mil, mil gracias y espero que la siguiente entrevista que nos veamos sea en persona. Por favor, sí, que sea así <ríe> y prontito. Bueno, pues muchas gracias. Bye.